Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que ahora estés escuchando este video número 180. De 320 videos que vamos a hacer, ya hicimos 180, más de la mitad. O sea, ya tenés el 60% prácticamente del curso short de astrología hecho. Te recuerdo que todo lo que yo te enseño acá lo saco de este manual astrológico que fue hecho por eh, hoy astrólogos, en ese momento alumnos del CAF, del Centro Aprender Astrología Fácilmente, que fundé yo. Bien, y que este manual lo podés obtener gratuitamente en PDF entrando a esta página www.centroaprenderastrologiafacilmente.com. Hoy es viernes 8 de julio. Y vamos a hacer vamos a tomarnos un receso de verano en el norte y de invierno en el sur. ¿Para qué para poder asimilar todo esto que vinimos viendo desde, el, eh, desde enero, o sea, desde el invierno en el norte y el verano en el sur. Eh, si no viste las 180 clases, te invito a que mires desde la primera clase, son todos videos muy cortos, eh, y si no... Eh, si las vistes, bueno, volvelas a ver. Y te aconsejo que en estos días de receso, son 23 días de receso, que no vas a tener videos nuevos hasta el lunes primero de agosto, que empieces a idear las combinaciones. Ya sabes, signos, ya sabes, casas, ya sabes, planetas ya sabes, planetas en signos, entonces, ahora lo que habría que hacer es juntar, y casas en signos, perdón, ahora habría que juntar eh, con esas tres palabras claves, o sea, cómo es una persona, por ejemplo, con casa 10, en eh, Capricornio, eh, y el Sol, en Capricornio, por ejemplo por decirte algo eh, Empezá a hacer esas prácticas y eso es lo que vamos a ver después bueno, casa 12 en Aries hospitalitarios en, eh, de encerrarse en sí mismos eh, y de crear muchos enemigos casa 12 en Tauro, de aislarse rutinarios y de, eh, posiblemente podrían sufrir robos. Casa 2 en Géminis. Eh, podrían llegar a tener problemas, golpes. Y eh, podrían llegar a ser eh, escritores publicados, ¿sí? que los publiquen. Casa 2 en Cáncer. Temerosos, desordenados e impopulares. Casa 12 en Leo, eh, sufren de, de enfrentamientos, eh, de injusticias y son tremendamente orgullosos. Casa 12 en Virgo, precisos, críticos y son de retirarse eh, a, para encontrarse consigo mismos. Casa 12 en Libra, talentosos. Eh, sufren mucho de soledad eh, y tienen dificultades a la hora de eh, eh, tratar con el otro. Casa 12 en Escorpio, pueden sufrir persecuciones, eh, les gusta todo lo que es policíaco y, y lo oculto. Casa 12 en Sagitario, optimistas, eh, Suelen confinarse y pueden llegar a tener accidentes. Casa 12 en Capricornio. Eh, pueden sufrir de angustias, de depresiones y de grandes decepciones. Casa 12 en Acuario. luchadores eh, los puede perseguir la desgracia y grandes investigadores. Eh, casa 12 en Pisces. Tristes, eh, les gusta el espionaje y les gusta la guerra, pero la guerra, eh, no, no que son guerreros, sino pensar la guerra, estrategas, grandes estrategas para la guerra. Bueno, con esto finalizamos la clase 180, ya estamos en más de la mitad del curso. Hoy es viernes 8 de julio del 2022, el lunes 1 de agosto nos volvemos a encontrar en este mismo ciclo. Y ahí sí estaría buenísimo que ya pudieras empezar a combinar estas cuestiones como si fuera un rompecabezas. Bueno, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes, los voy a extrañar, sí, claro que sí, mucho, eh, ojalá ustedes también, les mando un abrazo enorme, chao.